Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a la asignatura de lengua española para formación de profesores 1. Soy Álvaro José, el profesor responsable de la asignatura. Hoy nos dedicamos al módulo 3, el módulo 3 titulado ¿Qué hace un profesor de español? Esta es la pregunta que nos guía en este módulo. Bueno... El gran maestro, Paulo Freire, eh, siempre nos aclara que en las peores de las hipótesis, el profesor hace toda la diferencia. Pero, ¿qué hace un profesor de español? Lo que aporta en la formación ciudadana de los aprendices. Es lo que vamos a descubrir en este módulo 3. Bueno, el módulo 3 está dividido en dos unidades. La primera parte se dedica a la formación inicial de profesores de español en distintas modalidades, es decir, la formación presencial y la formación a distancia o en línea, que es en nuestro caso que estamos eh, haciendo la formación desde la perspectiva de la educación a distancia. La unidad 2, ¿por qué ser profesores de español? Lo que nos motiva a ser profesores de español cuál es el reto de ser profesores de español. Estos son los dos temas claves de este módulo y nos dedicamos en los próximos minutos a profundizar un poco más cada uno de los elementos que ahí están. Bueno, la formación inicial. Bueno, la primera sugerencia que les traigo en esta videoclase es el capítulo del libro de mi autoría, publicado por la editorial de la UFMS, que trata un poco de estos temas, eh, la formación inicial docente y la modalidad distancia, lo que tenemos de avances y retrocesos después de la ley 11.161, que fue conocida como la ley del español. Bueno, entonces es solo apuntar tu teléfono, eh, tu móvil, eh, y hacer la lectura por el que Codes que te llevará a la página web y podrá descargar toda la obra y podrá dedicarte un poco del tiempo para la lectura de este capítulo bueno un poco de la historia del español en brasil eh, la presencia del español eh, está ubicada en el siglo pasado desde la década de 30 cuando en el Colegio Don Pedro, en la ciudad de Río de Janeiro, fue ofertada una, un cupo para profesor de lengua española, la primera oposición. En Brasil eh, conocemos como concurso público. Entonces, desde ahí ya eh, tuvo la presencia del español en la enseñanza secundaria, es decir, en el ensino medio. Bueno, desde este periodo hasta el día de hoy. Tuvimos eh, la presencia, la ausencia del español, algunos currículos eh, tenía esta asignatura presente, con carga horaria que variaba entre 4 o 6 horas semanales. Bueno, eh, solo que hubo en este periodo un evento histórico en nuestro continente, que fue la creación del Mercosur, que fue, que es en realidad, el Mercado Común del Sur que es la asociación y la alianza de países latinoamericanos pensando como un bloque económico, cultural y lingüístico. Bueno, entonces Brasil, ya en la década de 90, había pensado, bueno, para integrarnos es necesario integrarnos también culturalmente. Y para hacerlo es importante que tengamos claro que eh, esta unión también se da por una perspectiva lingüística. Es decir, entonces, que fue creado en 2005 la Ley 11.161, que fue conocida como la Ley del Español. O sea, esta ley obligaba eh, que todas las escuelas del país, tanto de la privada como de la pública, eh, ofertaran en su currículum, en la enseñanza secundaria, eh, el español. Entonces, tenemos ahí un paso bien marcado. Es la primera ley en nuestra Constitución que nos garantiza la presencia de una lengua. No tenemos con el francés, no tenemos con el inglés, pero español eh, se ha creado esta ley para que tuviéramos esta importancia. En Argentina también a la vez se creó una ley específica para que los alumnos de la secundaria también pudieran estudiar la lengua portuguesa. Entonces la integración se da por ahí, pero en 2005 había un problema que estaba muy claro. Bueno, si vamos a ofertar la lengua española para todo el país, que todas las escuelas tengan la presencia de este idioma, ¿cómo vamos a formar profesores? ¿Tenemos profesores formadores suficientes para formar nuevos profesores? Y la respuesta estaba clara, no. Entonces, eh, el Ministerio de España, por medio del Instituto Cervantes, a la vez también por la Universidad a Distancia, Nacional a Distancia, la UNA, se propuso a llevar a cabo esta formación a nivel nacional. Solo que el Ministerio de la Educación eh, no quiso en este momento porque no creía oportuna la presencia extranjera de un otro país en dictar eh, la formación de nuestros eh, profesores. Entonces, en el año de 2006 fue creada la Universidad Abierta de Brasil, que tuvo como una propuesta llevar a cabo la formación inicial docente en letras, portugués, español a varios estados del país. Nosotros formamos parte de la Universidad Abierta de Brasil y desde el 2008 entonces, pensar eh, llevar la formación por medio de un convenio entre el Ministerio de la Educación, las universidades públicas federales y estaduales y los municipios que deseaban ofrecer esta licenciatura. Entonces, se llevó a cabo esta formación por medio de la Universidad Abierta de Brasil. También la UNILA en 2010, un proyecto lingüístico político llevado a cabo también por el gobierno de Brasil, creó la primera universidad bilingüe del continente, es decir, portugués y español. En su ingreso se admiten brasileños, 50% de los cupos para brasileños y 50% de los cupos para extranjeros de Latinoamérica, ¿no? Y ahora también se recibe eh, refugiados, perseguidos políticos y todo lo demás que ahí aporta. Fue un movimiento eh, lingüístico que difundió el español a nivel de Brasil. Bueno, la formación inicial de español, como había dicho, tuvo este momento de bonanza, como va a decir Moreno Fernández, desde 2005. Entonces tenemos la perspectiva del mercado común del sur, que es el Mercosur, también la UNASUR, que es la Unión de las Naciones Sulamericanas y un movimiento de las editoras, del Ministerio de España. Así que se difundió en Brasil de manera muy viva y de manera muy rápida la lengua española. Entonces, a través del Reuni también, eh, hubo la creación de nuevos, nuevas carreras de letras, portugués y español, que están ahí esparcidas por todo nuestro país es de pensar también la dificultad, la dimensión geográfica de nuestro país. También es un factor eh, determinante a pensar, porque eh, con un país tan grande, con sistemas propios, culturales, políticos, eh, es una tarea difícil, pero que estaba siendo ejecutada de una manera muy positiva. Aunque tenemos eh, varios, eh, varias críticas, para hacer en relación con la formación. Bueno, entonces Camargo, Martínez Cachero, La Seca, Ortiz, Álvarez y Fernández, y a la vez yo, Gómez, eh, también tenemos claro que este periodo es un periodo importantísimo para el español y para la formación inicial docente. Bueno, de esas fases que nombré, la primera fue la creación eh, de la Ley 11.161, la Ley del Español, Luego, a continuación, la creación de la Universidad Abierta de Brasil, que formamos parte nosotros. Y por fin, la creación de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, la UNILA, que está ubicada en la triple frontera Brasil-Paraguay-Argentina en la ciudad de Foz del Iguazú. Muy bien. Eh, el español en Mato Grosso do Sul. letras UAB. Entonces, aquí tenemos el mapa de nuestro estado eh, y los polos donde hay la formación de letras en la Universidad Abierta de Brasil. Es importante pensar que la UAB solo está presente donde no hay eh, universidades públicas federales. Por ejemplo, en la ciudad de Puerto Murtinho, como se puede ver, no hay presencia de ninguna universidad. Muy recién vino algunas universidades privadas, pero desde el 2008 hacemos la formación letras portugués y español, pedagogía, matemática, ciencias biológicas y otras carreras también en el sistema Universidad Abierta de Brasil. Entonces es posible averiguar que conseguimos en este periodo ofrecer la lengua española en todas las regiones de, nuestra, de nuestro estado. Es decir que en la ciudad que no hay la UAB, hay una ciudad muy cerca que está presente en la UAB, en que los alumnos se pueden desplazar hasta ahí para que puedan hacer las carreras y, por consiguiente, eh, ofrecer en las escuelas eh, públicas y privadas la lengua española. Muy bien. Solo que en el año 2016, con la medida provisoria 746, eh, y luego después a la conversión de esta medida provisora en ley, tuvimos la derrocada de esta ley con el nuevo, eh, nuevo ensino medio que está impuesto ya desde el 2016. Y una de estas partes de esta ley era la, la ausencia de la lengua española. Entonces, revocaban la ley anterior, la ley 11.161, y solo dejaba el inglés como idioma para ser enseñado en las escuelas. Bueno, la dificultad que está presente, está muy clara para nosotros, es decir que, bueno, si estamos aquí en Brasil, formamos parte de un continente en que todos hablan el español como lengua oficial, tenemos el mercado común del sur, el Mercosur, tenemos la UNASUR, el Parla Sur y varias asociaciones Nuestros eh, parceros económicos, comerciales, también hablan español. ¿Por qué no estar presente el español? Entonces fue una medida adoptada, por entonces, eh, el año 2016, en el gobierno de Michel Temer. Y entonces tuvimos ahí el retroceso, porque estábamos como a 10 años construyendo la formación eh, de lengua española, por medio de la carrera de letras, varias editoras, inclusive extranjeras, estaban aquí en nuestro país. Teníamos, claro, una asociación de profesores de lengua española, todo un universo construido que fue, por una firma de nuestro presidente de entonces, eh, sacada. Entonces, es importante pensar que ofrecer un idioma o varios idiomas en una política plurilingüística, eh, favorece el desarrollo de nuestros alumnos, eh, favorece la inmersión cultural y, sobre todo, la posibilidad de la integración latinoamericana que tanto deseamos nosotros desde el nivel económico, político y también cultural. Bueno, ¿cuáles son los efectos de esta derrocada de la ley? El fin de la obligatoriedad del español, el monolingüismo, porque solo se oferta la lengua inglesa, la ausencia de la diversidad lingüística, o sea, y aquí no defendemos tan solo la presencia del español, sino que defendemos la presencia de otros idiomas, como el italiano, el francés y varias otras lenguas. La destrucción de, la, de una política lingüística, o sea, las políticas lingüísticas son construidas a lo largo de los años de las décadas, no podemos de un momento a otro eh, revocarlas. Y claro, el vaciamiento de las relaciones institucionales entre los países del Mercosur. Eh, bueno, eh, después del año 2016, quedó claro, desde el punto de vista eh, de los expertos en relaciones internacionales, que Brasil se aisló de las relaciones políticas, económicas, con sus parceros del Mercosur, lo que representa un déficit en la balanza comercial de nuestro país, en las relaciones de exportaciones. Es para reflejar, y ahora tenemos el movimiento eh, FICA Español, que es un movimiento llevado a cabo por asociaciones, por profesores, y afortunadamente ya de modo bien avanzado eh, en nuestro Congreso eh, una apreciación de la implementación nuevamente de la ley del español siendo obligatorio, más una vez, su presencia. Ojalá que el esfuerzo de nuestros políticos, de las clases de profesores de español, puedan hacer eco en nuestro Congreso. Bueno, por fin, vamos a la unidad 2. ¿Por qué ser profesor de español? ¿Para, para qué es importante llevar a cabo eh, la formación de profesores de español? Porque tenemos la posibilidad única de abrir las mentes de nuestros alumnos hacia Latinoamérica. Ser profesor de español representa llevar y dar voz a un pueblo, así como nosotros, brasileños, fuimos durante siglos eh, menosprezados eh, por la comunidad internacional. El español, que no es solo latinoamericano, sino también que europeo, es la tercera lengua más hablada del mundo, en las relaciones comerciales de prestigio, nos posibilita alzar posiciones más importantes desde el escenario internacional. Aparte de eso, ser profesor de español es llevar a sus alumnos y alumnas eh, la grandeza cultural, la riqueza de nuestro pueblo, de nuestros orígenes, de nuestros ancestrales, ser profesor de español no resume solo impartir clases de gramática de conjugación verbal, sino llevar el propio espíritu de la lengua hacia sus hablantes. Es decir, que podemos, queremos y tenemos la oportunidad de compartir nuestra historia, de compartir nuestros dolores, de compartir nuestras alegrías como un pueblo marcado, claro, por una colonización y por dificultades en el ámbito económico, educacional y tantas otras. Bueno, ¿y, ¿y qué hace el buen maestro? El buen maestro descubre la mejor versión de sus alumnos. Aquí es un video que les dejo para que puedan acceder desde sus móviles, solo hacer eh, la captura del QR code y será eh, direccionado a la página de YouTube. después ¿Qué es ser un buen maestro? Es un otro video muy cortito para reflexionar acerca de lo que es ser un buen maestro. Y por fin, ¿qué características tiene un buen profesor? El tercer video de nuestra clase y de este módulo. Como el tiempo es cortito, les dejo para que puedan disfrutar en el momento oportuno. Aquí están las referencias bibliográficas. Entonces, en este módulo 3, Aprendemos un poco sobre la presencia del español en nuestro país y aprendemos un poco sobre por qué ser un profesor de español. Bueno, accedan entonces las referencias bibliográficas en el cronograma de la asignatura, vean las videoclases que ahí están puestas y comparta, disfruta y busque más informaciones acerca de este tema. Yo soy Álvaro José. Y esta fue nuestra videoclase del módulo 3. Hasta luego y nos vemos pronto.